Empresarial S.A. Hola, son las 10:42 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 7023, Estamos en Superastro Luna y para hoy, sábado 13 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya funcionan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. De el ganador que es el número 2 2 1 7 el signo es Géminis verifiquemos el resultado aquí está el ganador corresponde al número 2 2 1 7 el signo Géminis 22 17 con el signo Géminis delegado de Coljuegos el resultado es correcto es correcto gracias y a todos felicidades consulta nuestra página web los resultados feliz noche